Tierra, un día sabrosa, un día que baila la tarde palmada, y vuelve a la rosa. Un de mar, un sabroso, un día sabrosa, un día que Un que se no, sabrosa un que no, que no, la no, no, Y no, a la no, Un día del mar, un día sabroso, un día que baila mi bella arenosa Un día del mar, un día sabroso, un día que baila mi bella arenosa <tose> that was <laughs> a pattern that actually made the words. <laughs> so a who referred phyliker to saw the ceiling of terror... Go, go, go! En mi tierra, un tierra que un día que un día que baila, un día de los palmeras, de un del mar, un, sabroso, un que a mi bella arenosa. un día que un día que un que un que un día que un día un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 Gente que tierra, gente que sabrosa que baila la palma Que baila mi bella de rosa, día del mar, día sabrosa, limpio que baila mi bella de rosa,